la bienvenida a Facu, primero están, Facu Kaila, nuestro columnista de deportes, que nos trae hoy una nota muy especial, porque se llevó a cabo el primer mundial de polo femenino, bien Exacto, dijo, Facu? claro, y primer mundial de polo femenino Ajá. organizado aquí en Buenos Aires, este y Argentina se quedó con el título, vamos a hablar Qué con bueno. una de las protagonistas, con Paulina. Perfecto, Paulina basqueta a quien le damos la bienvenida y la recibimos con un fuerte ¡Aplausos! aplauso, que mundo que está buena Bienvenida Paulina, ¿cómo estás? Gracias. Pauli, ¿nos escuchás? Hola. Sí, Hola. ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Pauli? Felicidades. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por recibirme. Qué lindo. Bueno, y qué honor que en este primer Mundial de Polo Femenino la Copa se haya quedado en casa en Argentina, ni más ni menos. Un orgullo para todos nosotros. Sí, la verdad que, bueno, estoy muy contenta porque además pudimos compartir la alegría y el triunfo con toda la gente que fue y, bueno, con todos con toda la familia y todo ¿sí? Sí, no, buenísimo. Y han pasado a formar parte de la historia en definitiva, porque siendo el primer mundial y que ustedes hayan formado parte de este equipo debe ser un gran orgullo, ¿no? ¿Por qué primer mundial de polo femenino? ¿Es un deporte en el que a las mujeres les, en les costó encontrar su lugar, Pauli? ¿Cómo lo ves vos? Sí, es un, es un deporte en el que, el, en que el, el rol de la mujer se va desarrollando mm. bastante a poco Bien. estos últimos años, es donde donde más protagonismo ha, te, ha tenido y, y bueno, por suerte viene creciendo en gran medida y cada vez va mejorando más qué bueno. entonces bueno eh, pero pero sí, hace muchos años que la mujer está metida en el polo pero de espectadora y no de protagonista claro. así que bueno, ahora toca qué bueno, excelente oportunidad ¿y contra qué seleccionados compitieron? ¿quiénes fueron los otros equipos? Oh, en este en este, en este este primer mundial hubo seis equipos eh, fueron Italia, Irlanda Inglaterra, bien. Estados Unidos, Brasil y Argentina. Muy bien, perfecto. Pauli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y, bueno, felicitaciones, por supuesto. Preguntarte por el impacto que va a tener, Clary recién este, también hacía mención a eso, a que el polo por ahí era un deporte este, vinculado al hombre y ustedes eh, bueno lograron algo histórico, que es no solo participar, sino ganar el primer Mundial y además este, vienen... Bueno, cada vez pisando más fuerte, ¿cómo está la disciplina? ¿Crees que va a servir, que más gente, más chicas, sobre todo, van a empezar a involucrarse? Yo creo que sí, la verdad que se le dio mucha importancia a este Mundial de Polo que, que, se, que se hizo en este tiempo y, y se, ha, se ha desparramado mucho por las redes y queramos o no, la verdad que se habla del polo ahora. Por ejemplo, yo lo noto en El Pueblo mismo, que que Antes nadie tenía idea de lo que era el polo y que ahora todo el mundo habla y se claro. conoce y quieras o no, la verdad que, que se empieza a hablar y, y está bueno para que arranque para que arranquen nuevas personas a jugar, porque es un deporte espectacular y, y bueno, la verdad que vale la pena intentarlo y aprenderlo porque es divino. Seguro. Pauli, siempre me gusta apelar a la parte emocional. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue ese momento de la final? ¿Cómo lo transitaron? Bueno, la verdad que yo estuve muy ansiosa todo ese día y el día anterior eh, no, no nerviosa porque la verdad que estuvimos entrenando muchísimo eh, Con todas mis compañeras Y bueno, teníamos muy en claro qué era lo que teníamos que hacer Así que nerviosa, tan nerviosa no estaba Pero estaba muy ansiosa, tenía muchas ganas de jugar Y bueno, durante el partido una adrenalina tremenda Todo el tiempo a full y, y con mucha actitud y mucha garra Porque el polo es un deporte en el que no te puedes dejar estar porque puede que vengas ganando y que se den vueltas las cosas y que las contrarias te metan los goles que hace falta para empatar y ganar. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso y, y uh -huh. ser bien cuidadoso de no aflojarle. Así que bueno, con mucha, mucha garra. ¿Contra quién y fue la final, tenés, perdón Pauli? Contra Estados Unidos. Ah, muy bien. Perfecto. La final contra Estados Unidos no. estuvieron un partido dificilísimo contra Inglaterra, en ah. zona se podría decir. Este bueno, después de ahí es como que el equipo se afianzó y, uh -huh. y empezó a caminar. Este, mucho mejor. Eh, Pauli. En, el partido, en el partido contra Inglaterra ¿Sí? eh, jugaron sí. las chicas suplentes, les porque nosotros ya estábamos en semis. Eh, cuando le ganamos a Irlanda, ah, Irlanda perdió contra Inglaterra en la zona nuestra. Nosotros ya ahí teníamos el pase a las semis, así uh -huh. que ya estábamos en la semis adentro. Y le dimos el lugar como titulares a las chicas suplentes para que pudieran jugar un partido dentro del Mundial. Y bueno, la, lamentablemente bueno, perdieron contra las Inglesa, pero bueno, por suerte pudieron jugar uh -huh. y bueno, pudieron sentir lo que es la experiencia de jugar con la Celesti Blanca en Palermo. Claro. Qué importante esto, ¿no? El, el rol del equipo, que muchas veces, bueno, este la alternancia, el que todos se sientan parte de un conjunto es mucho claro. más importante que, que la individualidad. Uh -huh. Y ustedes estuvieron 45 días juntas, concentrando. Hay muchas que vienen del interior, como en tu caso, que sos de Córdoba. Uh -huh. Sí, exacto. Estuvimos 45 días entrenando casi todos los días. Y, y bueno, también el, el, el, la parte de afuera de la cancha, que bueno, cuando terminábamos quedábamos comiendo algo, tomando mates, charlando claro. de, de las prácticas, de las tácticas de juego y todo, así que bueno, estuvo muy bueno. Pauli, ¿nos puedes comentar brevemente? Porque capaz que hay muchas personas que, que desconocen cómo es eh, el, las reglas del polo, cómo se juega, cuál es el objetivo final, cómo se anotan los goles brevemente, porque como toda disciplina obviamente debe tener muchísimas reglas y muchísimos detalles minuciosos pero en planos generales ¿cómo se juega el polo? ¿en qué consiste una partida? Bueno el polo tiene muchas reglas que son muy difíciles de entender si, mm. si no jugás, porque es un deporte que se juega todo con líneas entre el jugador y la bocha mm. donde, no te podés, donde vos siendo contrario a una persona que no está con la línea de la bocha, no se puede cruzar Okay. eso es medio difícil de entenderlo si no, no jugás al deporte o no tienes idea de un uh -huh. poco de, de polo es muy difícil entenderlo pero bueno, lo, lo, lo principal o el objetivo del deporte es que son cuatro contra cuatro uh -huh. donde tenés dos arcos en la punta de la cancha o sea, tenés un arco de cada lado y tenés que tratar de anotar la mayor cantidad de goles posibles y que te hagan la menor cantidad de goles. Bien, y cada una tiene y... una posición estratégica en la cancha, es decir, ¿hay, hay defensores y delanteros como vemos en otros deportes sí. en equipo? Sí, sí, Ajá. vos tenés, eh, las jugadoras se reparten a lo largo de la cancha, tenés la 1, la 2, la 3 y la 4, uh -huh. la 4 es la primera defensora, la 3 es la que busca armar el juego, uh -huh. la número 2 eh, y la número 1 son las responsables en, en hacer el ataque. ¿Vos de qué jugás, y, Pauli? Eh, eh, Yo juego de 4. Bien. Y Paulita, te sí, bueno. una consulta este, también relacionada a esto de las reglas, que eh, se cambian la, la monta de caballo cuántas veces cómo es generalmente usamos un caballo por cháquer o sea el cháquer es el tiempo, tiempo que se juega vos tenés eh, vos tenés en este caso por él eran seis cháqueres de bueno que en realidad es dependiendo el partido y dependiendo el nivel pero el cálculo es más o menos un caballo por cháquer Uh -huh, perfecto bueno la verdad perfecto. que es es curioso y, y está buenísimo darle difusión a este tipo de deportes estamos tan acostumbrados a los tan tradicionales, fútbol y hockey, quizás en las chicas, que está buenísimo poder ir conociendo este eh, cada vez más deportes diferentes y que Argentina de que hablar una vez más en el mundo de que somos los mejores en otra disciplina y más. Está hay buenísimo. que preguntarle también si, si quiere seguir con el polo o el vole, porque también es muy buena en el vole y es está? como divide ah, el tiempo. Ah, ah, entonces, ¿para dónde va a ir? Qué bien, también son jugadora de vole, Pauli. Sí, la, le meto el, al volei también desde que soy muy, muy chica, en realidad tengo mi papá, va por el lado del polo, mi mamá por el lado del volei, eh, pero bueno, era unos dos o tres años atrás, antes de que arrancara la pandemia, yo bueno, tenía mucha carga horaria con el tema de deportes y no estaba haciendo ninguno de los dos. Claro. Eh, o sea, bien, entonces tuve que decidir por uno uh -huh. y decidí el polo y la verdad que he sido muy, muy contenta con la decisión. Mala elección no hizo, claro, ¿no? ¿no? Claro, claro no hizo mundial. Muy buena elección. ¿Y te, te proyectás a futuro como, como polista, Paul? ¿Y tenés pensado, que sé es yo, en algún momento quizás pensar viajar al exterior con el deporte, formar parte de un equipo internacional? ¿Cómo sigue tu carrera deportiva? Eh, la verdad es que yo voy viendo medio día a día, pero uh -huh. bueno, si sí, un sueño que tengo es poder viajar afuera, claro. poder jugar al polo en el exterior Y bueno, mi mayor sueño es poder dedicarme a algo que tenga que ver con los caballos Ajá. Yo soy muy apasionada de los, de los caballos, entonces bueno, mi objetivo es ese No sé si va a ser como jugadora o como a lo mejor médica veterinaria Ajá. o no sé Perdón, nunca te verdad, preguntamos, no sé, ¿qué edad por... tenés? 17. Ay, claro. claro muy chica. No el que habla como una y fue... chica de veintitantos, claro. pero es chica. chiquita todavía. Entonces claro que carrerón tú... por delante. Olvídate, estás en el colegio, ¿no? Claro, todavía estoy en el último año. Estoy en el último año de secundaria. Claro, claro sí, no, está en claro. quinto, tiene tiempo. Eso, te tenés tiempo por por delante, Pauli, pero bueno, el aplauso para una de las campeonas integrantes del equipo de polo femenino Argentina, Campeonas del primer mundial. ¿Qué, Qué te lindo, parece? Un lujo, Pasarán un a la historia, sin dudas. Beso grande a todas las chicas y a todo el cuerpo técnico, Pauli. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y, y a disfrutar de esta gran alegría. Gracias. Gracias, Pauli. No, muchas gracias a ustedes. Qué lindo, hermoso, la verdad. Qué Se orgullo. ve complicado el polo, ¿viste? Pero es, es verdad lo que ella decía... Si no entendés mucho el deporte y lo ves de afuera, medio que... te sí. cuesta seguirle. Sí, si te cuesta. Es, es como muy minucioso esto que nos explicaba de las líneas. Yo medio que no le caso a la onda. No, pero bueno. no, no, pero es difícil, está pero es un deporte para quienes se interiorizan este, dicen que muy apasionante. Sí, sí, sí. Duda. Aparte del vínculo que generás con el caballo. Exacto. Es... Los y hay familias hermosos, Hay familias que vienen jugando hace tres generaciones al polo Bueno, aquí en de hecho Facu y Me gustaría ¿Sí? que lo expliques vos porque yo no, no estoy tan al tanto Otra de las chicas que estaba dispuesta a hacer la nota eh, Su papá y su Exacto. abuela son figuras del deporte sí, ¿no? Es así porque sí. Como bien decís Clary, Azucena este, Es la capitana Ajá. Tan solo 20 años claro, No dice que no es capitana, pero tiene 20 años Capitana, campeona del mundo El padre de ella este, también fue campeón del mundo en el 87 Y el abuelo de ella es quien funda el primer mundial masculino en 1987. Ah, claro. Entonces, ella viene con toda una dinastía de sí. tres generaciones seguidas jugando al polo. No podían hacerlo. Claro, claro, era inevitable y, bueno, integró este equipo y ahora también veíamos lo que nos decía Paulina, el padre viene de la rama del polo. Y qué lindo ver que cada vez más lo, los deportes van mostrando una apertura mm. a, a la mujer, ¿no? Total, el polo que históricamente fue un deporte de varones, hoy también tiene su lugar Eso para creo. que las chicas que son apasionadas por, por este ámbito, también puedan desempeñarse y, y demostrar que la tienen clarísima, porque son campeonas del mundo, ni más ni menos. Te aplaudimos de vuelta. Sí. sí. Un orgullo. Este Tenemos que hacer la pausa.